Amigos y amigas de YouTube, soy Nico de Arsid, y los invito a elevarse conmigo y mirar este álbum de figuritas de los Transformers. En esta ocasión eh, daré un inicio lúgubre en cuanto a la iluminación a este video puesto que si prendo la otra luz, hay un brillo acá que arruina todo el dibujo y no quería que se deje de apreciar la portada de este álbum de la puta madre cortesía de los eh, queridísimos, y no sabría qué otro tipo de adjetivos eh, agregarles eh, hermanos tronco, los hermanos tronco sin los cuales Adersid prácticamente no sería posible tenemos este álbum de los Transformers en un estado impecable de la marca Chromie, haciendo gala nuevamente de un diseño absolutamente efectivo, vamos a decir, en el que vemos eh, a los Transformers cagándose a tiros. Antes que nada voy a hacer un mega culpa, y es que yo no, no sé demasiado de los Transformers. La verdad, cuando era chico eh, Putenme todo lo que quieran en los comentarios, si quieren eh, me lo merezco De hecho pensaba que eran muy cuadrados, entonces no me, no me atraían demasiado Pero ahora de adulto me están empezando a atraer Yo sé que Optimus es como el, el más importante de todos los Transformers, tengo entendido, algo por el estilo Así que me llama la atención que este Transformer que está acá, no sé quién es Y me hace sentir que este es como uno de los protagonistas, si no el protagonista, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la portada es impecable. Tenemos un logo de los Transformers que es buenísimo, con este efecto cromado. Que además, eh, en esta época no existía la, el Photoshop y esas cosas. Así que todos estos gradientes que vemos, que hoy se hacen con un botón, fue hecho todo con aerógrafo, eh, pincel y las letras recortadas. Así que esto es... Este es algo que es impresionante. Miren, por ejemplo, esta imagen también. Esta imagen no es digital. Esta imagen fue hecha toda a mano. Es algo eh, que me huela a la cabeza siempre, esto, estas aerografías. Pero bueno, vamos a abrirlo. Ahora sí nos valemos de una segunda luz para poder verlo mejor. Eh, el álbum es muy largo, así que lo voy a ir mostrando de página en página. Si vienen viendo los videitos anteriores que que he hecho de álbumes de figuritas sabrán que Cromie tiene como una tradición de hacer una introducción en los álbumes que generalmente es bastante chistosa por las palabras que usan la terminología, ¿no? una terminología que inspira muchísimo a este canal en este caso, yo creo que es el caso más extremo porque... es como que son dos páginas es la introducción, miren esto la dimensión robótica sin límite de los poderosos Transformers. Estás ingresando a la nueva dimensión. Hace millones de años existía vida en el planeta Cybertron, pero no como la que conocemos ahora. Sofisticadas ciudades estaban habitadas por robots inteligentes que podían pensar y sentir. Se llamaban Autobots y Decepticons. Estos últimos solo sentían un impulso. Tenían como una meta, una única ambición, el dominio total. Y se propusieron destruir a los Autobots, quienes por sobre todas las cosas amaban la paz. El bien y el mal se enfrentaron una vez más en Cybertron. Una guerra devastó el planeta, acabando con sus abundantes recursos energéticos. Yo creo que leía esto de chico y no entendía nada. Eh, durante una lucha espacial, un grupo de Autobots y Decepticons cayó accidentalmente en un desconocido planeta llamado Tierra. Durante 4 millones de años, la nave semidestruida permaneció inmóvil entre las rocas de un volcán inactivo. Hasta que un día una tormenta de lava, cenizas y energía reactivó a los ancestrales robots. Vemos que además acá hay unas. nos interrumpe la lectura unas bellas figuritas metálicas. Miren, los deja ciegos. Y continúa la historia. Ahora los Transformers están en las páginas de este álbum. ¡Qué bien! Desplegando toda su fuerza y avanzada tecnología. Chromie, con merecidísimas mayúsculas. Ha logrado juntar en esta colección, sin que se peleen demasiado, a los terribles Decepticons y los heroicos Autobots. Ellos nos narrarán las increíbles aventuras que han vivido a través de los tiempos. Lo que no hemos podido lograr es que se pusieran de acuerdo. Esta colección trae una sorpresa fabulosa. Las increíbles figuritas holográficas Transformers. Tecnología láser al servicio de las figuritas. ¿Ustedes pueden creer esta frase? Y encima es verídica. Además, hay divertidas troqueladas para armar fabulosas escenas espaciales. Figuritas metalizadas, historias llenas de acción. La aventura de Cromi. <ríe> y para que te diviertas pegándolos por todos lados, stickers metálicos sin numeración. Eso me pone muy nervioso porque no van a estar en este álbum. Si alguno de ustedes eh, tiene esos stickers metálicos y nos puede mandar fotos, estaría buenísimo. Eh, hacen un despliegue en esta, esta primera página de unos dibujos prácticamente esquemáticos. De todos los Transformers. Están buenísimos los dibujos. Incluso creo que te muestran el proceso de transformación. No, no sé si te lo muestran. Acá, no, tampoco. No, no los muestran transformándose. Pero están buenísimos los dibujos igual. Y este que está increíble. Este gigante. Muy lindo, eh. Muy, muy lindo. Ahora, yo paso a contarles algo. Como verán, esta página tiene muy, poca, muy pocas figuritas. Y todo el álbum tiene muy pocas figuritas. Lo cual me ha mantenido eh, evitando hacer este video hasta que mi suerte sea eh, distinta. Y mi suerte fue distinta, en cierto modo. Puesto que pude hacerme con este ejemplar del álbum, incompleto al que le falta solamente el primer pliego y la tapa. Pero miren, está repleto de figuritas. Miren esto. Así que lo que voy a hacer es, en pos de, de, de, de hacer un video con, con más material, vamos a usar a partir de ahora esta versión. La versión que tengo, que encontré, que está un poquito más cagada a piñas, pero que tiene ciertamente muchas más figuritas. Así que bueno, el álbum empieza y nos empiezan a introducir a los Transformers. La verdad es que me encantaría leer todo esto, pero me suena que sería medio denso. Así que tan solo me limitaré a leer acá que dice los Autobots son el último vestigio de una tecnología de ultra avanzada que brilló en el planeta Cybertron. Millones de años atrás. Y acá están los Autobots. Hay unos que son muy bizarros acá, por ejemplo. No sé qué piensan los fanas de Transformers. pues yo como soy ajeno a esto, me llama poderosísimamente la atención. Hay un Transformer que es un microscopio. Eh, y acá está la versión transformada y la versión microscopio. La función de Transformer es ser científico. Bueno, y acá, este creo que es el más divertido de todos. Es un boombox, una radio, un pasacaset tiene. Y dice función comunicaciones. Y acá está la versión del personaje ahí transformado en su forma humanoide, digamos. Los dibujos desde ya que son impresionantes. Y bueno, eh, Chromie no, no se anda con vueltas. No se anda con rodeos. Y damos vuelta a la página por segunda vez. Y ya aparecen la, la tecnología holográfica al servicio de las figuritas. Y miren, ponen el logo de Chromie acá. Están recontra orgullosos de esto. Dice: mucho más de lo que pueden ver tus ojos. Hologramas Transformers. Las figuritas que conforman esta doble página están impresas sobre auténticos hologramas creados por el efecto de un poderoso rayo láser y un complejo sistema de espejos y lentes. No mienten encima, eso es lo mejor de todo. Los intensos y cambiantes colores de un holograma son una virtual imagen de ondas lumínicas que maravilla nuestros ojos y logra efectos jamás vistos. La visión que brinda un holograma cambia según las condiciones de la luz y el ángulo de visión. Entonces, esto es increíble que estén en posta tan largo todo explicándome lo que es un holograma. Y me parece que me encanta, así que esto sí lo voy a leer entero Para pesar de muchos y placer de pocos Entonces lo que parecía, una simple figurita de papel metalizado Se transforma mágicamente en una ventana que deja ver otro mundo Un mundo con los colores y el brillo del arco iris. Con imágenes de los Transformers que parecen flotar en un espacio tridimensional Esto es impresionante porque encima sigue, te siguen diciendo lo que es un holograma Encima, te, te siguen diciendo por qué es genial, básicamente. Para apreciar un holograma en su total magnitud, es conveniente exponerlo a una fuente de luz potente como el sol o una lámpara, de manera tal que el haz de luz incida en la superficie del holograma formando un ángulo de aproximadamente 45 grados. Los hologramas pierden un poco de efecto cuando se los observa con luz difusa, tubos fluorescentes, etc. Lo mejor... Es experimentar, con, es como si te estuvieran preparando para una droga. ¿Viste? Te dicen, mira, te vamos a mostrar falopita de la buena. Pero esto se toma así, esto se consume de esta manera. Y acá te muestran a Cromito, digámosle ahora, a la mascota de Cromi. no sé cómo se, cómo se llama. Te lo muestran ahí eh, experimentando el holograma. Miren, ven ahí, dice 45 grados. Él expone el holograma a la luz del sol. Y acá hay un policía. Yo conocía los telegramas, pero no los hologramas, no, es un cartero. Lindos personajes estos, ¿eh? lindos personajes. ¿Qué habrá sido? ¿Quién los habrá creado, estos tipitos? Pero bueno, acá termina. Eh, lo mejor es experimentar con distintas fuentes de luz y posiciones, hasta obtener la mejor y más deslumbrante imagen. Aquí en la Tierra, la holografía es una ciencia que recién empieza. Cuentan los Transformers... Que en el planeta Cybertron Era cosa de todos los días Y les daban mil aplicaciones Ellos tenían un dicho Si una imagen vale mil va... Este es buenísimo Si una imagen vale más que mil palabras Un holograma vale más que un millón Este es demasiado falopa Pero miren lo que es este holograma Déjense de joder, loco Déjense de joder Miren cómo brilla esto los efectos que tienen son impresionantes. Estará buenísimo tener otro, luces de otros colores para experimentar. De hecho, ¿saben qué? Eh, para hacer el honor a la tecnología láser esta que creo mi tanto se esforzó en darnos, me parece que voy a poner una luz de otro color. Bueno, con una luz verde sola se vuelve bastante monótono. Pero, si prendemos además una luz de otro color, se vuelve ya un poco más interesante. Podemos hacer efectos de contraluces. Está bastante bueno, ¿eh? bastante, bastante bueno. Hay hasta como... Hay como truquitos que se pueden hacer. Desbloqueas como ciertas animaciones. Se puede hacer que gire el cosito ese. Ay, es una locura. Uf. Miren esta. La verdad es muy potente el contenido de los hologramas. Es muy, muy potente. Me atrevería a decir que es como una pepa para niños. Y bueno, eh, después de este intenso momento de las figuritas holográficas, vamos a ver qué nos depara el álbum. Y bueno, como verán las sorpresas al pasar la página no terminan, porque tenemos esta especie de póster que se conseguía al combinar estas figuritas con recortes, con cierto tipo de formas irregulares, eh, donde vemos esta especie como de campo de batalla. Y acá hay una figurita pegada que no sé si está puesta acá porque su dueño pretérito decidió pegarla ahí porque sí. O si es porque le inicio a este segmento de figuritas que son perladas, cromadas. Cromadas no llegan a ser porque no me, no me veo reflejado en ellas. Pero tienen un brillo, es un brillo como perlado. Esta sí es metálica, miren. Y nada, qué decir, están impresionantes. Acompañado esto por los dibujos del, de la página, la verdad es que es un álbum que rebosa de arte y además de mmm, novedades, así, cositas curiosas y divertidas del estilo de estas figuritas o de los hologramas. Como que ya tengo una experiencia post del álbum. ¿eh? Acá tenemos, acá sí tenemos las etapas de transformación. Acá tenemos a Bumblebee, por ejemplo, y dice, la transformación, un sorprendente recurso tecnológico que los robots utilizan para enfrentar a sus enemigos. Y bueno, vemos acá los, las etapas de transformación de todos, está buenísimo que te vengan además las etapas en, en ese tamaño y además con ese troquelado, porque esto te servía para dos propósitos, si te tocaba repetir la figurita... Esto lo pegabas en tu cama, o en tu carpeta, o en tu cuaderno, o algo así. Era una masa. Y vemos acá, miren, imágenes del, del, del dibujito de cómo se transforman. Y miren, acá sigue apareciendo el personaje de Cromy. Yo fui una letra C también y me transformé. ¡Ah, mirá! Tiene las etapas de su transformación. Muy atinado el chiste, ¿eh? muy, la verdad, muy muy atinado. Y bueno, ¿qué más decir? Este se transforma en un cassette Los Dinobots son eh, robots que se convierten en dinosaurios El más lindo al parecer es este porque le dedicaron la figurita la figurita novedosa eh, Están buenísimos los Dinobots, este me encanta también Estos eran todos juguetes me parece, los transforman naciendo siendo juguetes japoneses que eh, Después como que los Yankees compraron los derechos para distribución de juguetes, una cosa por el estilo y ahí fue cuando surgió hacer el dibujito de los Transformers Me parece que la historia es así Si no es así, va más o menos por ese lado Miren buen dibujo Es muy lindo. un álbum muy lindo este Faltan dos figuritas nada más acá Y tenemos otro campo de batalla Acá miren, qué lindo Un rompecabezas, dos rompecabezas completos La verdad es que me saqué la lotería con este álbum Si bien está incompleto porque le falta la tapa eh, todo lo demás está. El documento es excelente. El documento es excelente porque tengo los, los rompecabezas completos. Es lindísimo. Y acá esta escena con todos los tipitos corriendo y Optimus. Ahí, acá mirá, las... estos también son figuritas. Ah, zarpado. Qué, qué buen álbum, loco. Miren, acá más figuritas novedosas. Esta vez es de los Decepticon. Miren, acá no habla, no dice quiénes son los Decepticon Como decía en, en la de los Autobots Y los Dinobots tampoco decía nada, que lo pienso Pero, vemos además como el lenguaje de los colores, ¿no? Los Autobots sean todos colores brillantes, vivos Estos son todos colores oscuros, miren este violeta eh, este, este verde con violeta, por ejemplo, me mata Me mata, es una combinación que es puro mal Pura maldad Está muy bien explicado ese concepto. Desde cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Te lo digo mediante el uso de color. Miren acá. Esta es una pena. Falta una figurita nada más. Si la tienen y la quieren donar. Eh, manden un mensajito al Instagram. O dejen un comentario acá. Este es graciosísimo porque. Esta es la chota del robot. Y acá va una pistola. Déjate joder. Bueno, miren, además, algo que no podía faltar son escenas del dibujito. Así que, si bien hay mucho arte así de arte oficial, arte de producción en este álbum, imágenes que Chromie, en los álbumes de Chromie siempre se han mostrado ese tipo de material, eh, también acá aparecen imágenes del dibujito. Y bueno, nos relata toda una escena, al parecer, de cuando todos los robots huyen del planeta, no, no, no entendí demasiado, pero lo que sí entiendo es esto. Dos colosos, dice. Omega Supreme, el más grande robot que lucha por el bien. Devastador. Un gigante conformado por el ensamble de seis robots Decepticons. Tengo este, este álbum, si bien he hecho trizas, tal vez. Me ha venido con el, el póster metálico completo. Este es impagable. Y acá otra página más que demuestra estas escenas de batallas. Que está buenísima, porque además nos muestran un poco los oficios de los robots. Creo que este está esperando ahí, está dando, dando señas para que alguien aterrice o, o comience a volar. Eh, está, está muy bueno, muy bueno. Continuamos con la escena. Estas quizás sean, si bien necesarias, son las páginas más aburridas del álbum. Y hasta acá llega el álbum este que me conseguí. Lo demás lo vamos a ver con el ejemplar en, en excelente estado de los hermanos Tronco. Al parecer tampoco nos perdemos demasiado, igual con lo que falta, porque son puros imágenes de la serie. Pero miren, acá hay algo que sería muy lindo conseguir. Son chistes originales de Chromie, de los personajes de Chromie, personajes que, que al parecer estaban intentando instaurar, eh, con, interactuando con los Transformers, haciendo chistes, no sé. Este por ejemplo, el único que poseo, dice... Qué bueno sería si los colectivos se transformaran como Optimus Prime. Saldrían de los embotellamientos caminando. Muy tranqui, muy tranqui el chiste. Y acá el Fixture, el clásico Fixture, el queridísimo Fixture. Eh, que viene con un bello esquema de un robot y una impresión en dos colores, en cian y magenta. Que la verdad es que hace... Mi absoluto deleite. Son 227 figuritas. Tenemos los apreciadísimos rastros de actividad humana manifestados en, estas, en estos tachones. Que además nos pueden decir mucho sobre su anterior dueño. ¿no? Miren cómo tachó. Tapó todo lo posible los cuadraditos. No, no, no hizo solamente una cruz. Necesitaba que estos números ya ni se vean. Eh, muy interesante, muy interesante. Y bueno, algo que a mí me encanta y creo que también a ustedes, los seguidores más responsables del canal, más audaces eh, que son la, las palabras del Chromy Club y toda esta, esta cosa, siempre hay alguna promoción medio loca, vamos a ver lo que dice ¿Qué es el Chromy Club? Es un fabuloso club de amigos al que todos pueden asociarse para ello no hace falta ser coleccionista de figuritas ni comprar producto alguno, además es totalmente gratuito Simplemente debes enviarnos una cartita solicitando ser socio del Chromi Club con tu nombre y apellido, edad, dirección, código postal y el colegio al que concurres. A vuelta de correo, que es conjugación más rara, recibirás la credencial que te acreditará como socio y te permitirá gozar de todos los beneficios que el Chromi Club otorga. Recibiremos todas tus propuestas e inquietudes y te mantendremos informado de nuestros nuevos productos. Enviándole el exclusivo y divertido boletín del Chromi Club, como siempre, con cuentos, juegos, historietas, colaboraciones, etc. Y el servicio de álbum lleno. Acá donde Chromie aclara, no se, no se calla, y dice... Como Chromie quiere que todos los chicos completen su álbum, se han impreso cantidades iguales de cada una de las figuritas para evitar las famosas difíciles. No obstante ello, cuando te falten muy poquitas para completar la colección... Puedes enviarnos una cartita? Puedes, dice. Indicando los números de las figuritas que te falten, que no pueden ser más de 20, junto a un cheque o giro postal a la orden de Chrome y Sociedad Anónima por el valor de las figuritas solicitadas, teniendo en cuenta que en este caso el valor de cada figurita, y que está le engaña, será igual al de un sobre completo. Le hicieron muy bien, me parece. Y miren, el álbum termina con una propaganda de los... Merfuls, Nerfuls, de los cuales, poseo uno. Soy feliz poseedor de un Nerflus. No me acuerdo si era Barty o Woody. Me parece que es Barty el que tengo. Son juguetes muy... muy, muy son, son lindos juguetes, eh. son lindos juguetes. Me gustaría conseguirme más. Lo que pasa que, fíjense lo que son. Son pelotas, son una pelota de goma. A la cual le agregas una cosita, nada más ropa. Eso se pierde en un mes. La primer pieza la perdés en tres semanas. Es un juguete que es muy difícil conseguir. Por suerte lo tengo completo. Y bueno, este fue el álbum de los Transformers. Eh, se los he mostrado con, de una manera bastante peculiar, pero creo que hemos podido apreciar juntos todo lo que este álbum tenía para ofrecer. ¿Y ustedes qué onda? ¿Cómo vivieron la experiencia Transformers? ¿Tuvieron este álbum? Déjennos, por favor, compartan por favor sus experiencias con nosotros en la caja de comentarios. Si les gustan los videos que hacemos, eh, por favor suscríbanse al canal si es que todavía no lo hicieron. Y si tienen ganas de no perderse ningún video, activen la campanita, que así YouTube les va a avisar con cada actualización. Los invito también a que se suscriban al Instagram de Arcid, en el que subimos material que por ahí no es tan potente como para dedicarle un video. Y también les comento que estamos haciendo gameplays de juegos de Play 1 en Twitch. Nos pueden encontrar en el Twitch como Adersid OK. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chao.